Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida una vez más al canal de Amenofis. Hoy quiero conversar algo muy peculiar con vos. ¿Soñaste alguna vez con alienígenas? Más precisamente del tipo grises o reptilianos. Si es así, seguramente habrás soñado mezcladas las cosas con otro sueño. Si es así, eh, bueno, hay una cosa que deberías saber. Primero que no son sueños. Segundo, que ese sueño que tenés, aparte de soñar con reptilianos, está hecho por alienígenas. Y cuando te digo alienígenas, me refiero a una manipulación inteligente de los sueños. Y vos dirás, ¿para qué me van a querer re, eh, hacer eso en los sueños? Yo me preguntaba lo mismo. Hasta que empecé a detectar cada vez una actividad más grande y más grande y más grande y más grande, hasta que se terminó casi en una locura. Luego de eso, me empezaron a contactar personas que me decían que estaban siendo abducidos por extraterrestres. Luego de eso, encontré un libro de un tal Corrado Malanga, que es un científico que, bajo hipnosis regresiva, a muchos pacientes que decían haber sido abducidos, les rescató de adentro de la memoria una historia fantástica. 100% fantástica, y cuando digo fantástica, te digo de ovnis abduciendo personas, metiéndolos en cámaras quirúrgicas, eh, mesas quirúrgicas y máquinas extrañas introduciendo cosas por la nariz a la persona y por el ojo, a las mujeres por la vagina, que le sacan, que le ponen, que le revuelven la panza. Historias fantásticas. ...pero que no tienen nada de fantástica. Y vos dirás, pero es fantástico lo que acaba de decir. Sí, es fantástico. Pero deja de ser fantástico... ...cuando miles de personas... ...relatan lo mismo. Ahí deja de ser fantástico. Y no solo eso... ...pasa a ser más real... ...cuando todo eso... ...toda esa información que uno recaba... ...de otras personas que dicen lo mismo... Pasa a ser muy real cuando te empieza a pasar a vos en carne propia. Empezás a soñar con alienígenas. Con alienígenas de un solo ojo, que te hacen cosas en la cara, como si estuvieran haciéndole cosas a un coche, sin reparar que somos seres humanos. Con, no sé, insectoides, con reptilianos, Por ahí te puede sonar raro lo que te digo, pero bueno, me sonaba raro a mí también en un futuro, en un pasado, perdón. Y luego me empezó a parecer más conocido el tema hasta que lo experimenté en carne propia. Y bueno, y hoy te traigo este video porque, no sé, se me ocurre pensar que vos podés estar experimentando algo parecido. Y realmente yo me encontré muy solo en esto... Y las pocas personas a las que me encontré, también muy solas. Y cuando digo pocas, no quiero decir que hayan pocas, sino que pocas se atreven a decir esto. Bueno, la cosa que después, con el tiempo, me entero que esto que nos está pasando, tiene miles de años de antigüedad. Desde los tiempos de Moisés, más o menos. Que a los humanos se nos viene engañando en nuestra inocencia, no sé, a los más viejos del canal, ustedes saben, los que están ya hace años viendo mis videos, que al principio habían personas que decían, este loco no nos estará engañando, este no será el boludo de que tiene afasia y arma todo esto y nos estará engañando, la gente pensaba eso, y por qué pensabas eso? Porque soy inocente y quizás yo estaba jugando con tu inocencia. Me hacía loco, te decía que... bla, bla, bla, bueno, eso. Y después, bueno, no solo eso, sino con un montón de máquinas fantásticas que aparecen en mis videos, ¿no nos estará engañando este loco y diciendo que el auto que vuela, que el ovni, que la máquina que larga rayos, viste? Tenemos una inocencia todos, entonces es muy probable que si vos pensaste que yo te pudiera haber estado engañando, quiere decir que sos muy inocente, quiere decir que tenés que ver para creer, porque tu confianza es tan vulnerable. Y resulta que si es así, más allá de lo que yo sea yo, es lo que vos seas vos, vulnerable totalmente, inocente. Entonces ponete a pensar si esa inocencia no puede estar siendo manipulada por razas extraterrestres, alienígenas. Quizás no creas en lo que te digo, pero vos sabés que hay un universo. Entonces, si sabés que hay un universo, también manejará seguro la historia del Big Bang como la manejan todos. Pero déjame que te diga algo. Hubo una especie de Big Bang. Pero, ponete a pensar, si todo estalla, como dicen que estalla el Big Bang, en una unidad que se le llama el universo, el universo estalló, o la nada estalló, ponele, cuando algo estalla, imagínate que estalle mi dedo, se va a ir esta mitad para un lado volando para allá, y este otro pedazo para allá, explotan dos. Entonces, cualquier cosa que explotes, se, se forman dos. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos dos universos. Eh, obviamente, nosotros conocemos la parte como estructural del universo, y no la microfina, digamos. Conocemos más la que se expande que la que se contrae. Ya sabemos que hay dos, y conocemos una que se expande, entonces, ¿qué nos falta por conocer? Y una que se contrae. Qué raro, ¿no? La cosa es que, así como Corrado Malanga, este científico que te hablaba, descubrió que los abducidos contaban todos la misma historia, también él pudo hablar con los reptilianos que estaban en la mente de esas personas Descubrió que habían alienígenas dentro de la cabeza, así, te la hago corta. Y empezó a hablar con los reptilianos. Y otras veces, menos, pero muchas, con un tal ser llamado Alma. Así que bueno, por un lado hablaba con la mente de los abducidos recuerdos que estaban negados por el otro lado hablaba con reptilianos que estaban adentro de la cabeza del abducido y por otro lado hablaba con el alma del abducido el abducido en estado de conciencia acrecentado le contaba la experiencia que recordaba como lo habían abducido llevado una camilla puesto implantes el en el efenoides por la nariz el coso derecho por el agujerito derecho eh, ...cosas que te meten por la pupila y te ponen implantes biológicos adentro del ojo... ...cuando digo implantes biológicos no te hablo de un microchip, te hablo de un implante etérico... ...que oscila, viste, o sea, un plasma radiante y un plasma magnético encima... ...el plasma magnético trata de cerrar y el plasma radiante de expandir, entonces empieza a oscilar... ...eso en chiquitito te lo meten por el ojo y ya un transmisor que les a ellos les transmite ondas escalares con toda tu biología, digamos, con toda la resonancia del ADN. Es re loco. Bueno, eh, la cosa que... mucha gente está siendo abducida hoy, y la razón es porque tenemos alma. <risa> Simplemente eso, nosotros tenemos alma. Y vos dirás, pero, ¿qué quieren los, los, los extraterrestres del alma? Y los extraterrestres son del lado explosivo del universo cuando el universo se formó una parte explotó pero la otra se contrajo esa que se contrajo formó ejes esos ejes son almas por lo tanto es energía magnética compactada hay mucha energía en esos ejes pero por otro lado el patrón que explotó formó estructuras y seres la parte de las almas formó seres, que somos nosotros, y la parte de las estructuras formó cucarachas. Viste que las pisas no tienen huesitos, no tienen alma, es pura cáscara, bueno, también se hicieron cucarachas, garrapatas, reptilianos, draconianos, insectoides, grises y otras razas diversas, que digamos son iguales, digamos tienen ojos tienen varias partes similares, pero su contextura no está armada por algo que tuviera alma, sino es una estructura nomás. Así que a, esto, a estos reptilianos parece también que los aplastás y vuelven a armarse, o sea que manejan la morfología a su placer. La primera vez que a mí me ocurrió este suceso, me desperté en un sueño y no me podía mover. Como pude, abrir un ojo y pude ver un ser que tenía un solo ojo, que me hacía cosas en la cara, pero con una cara así. imagínate esto, ver esto. Me desesperé, yo estaba durmiendo boca arriba con la cara así de costado. Como pude, porque estaba en la parálisis del sueño, hice fuerza y torcí la cabeza para el otro lado. Inmediatamente lo que sentí, ah, estaba boca abajo, perdón. Boca abajo mirando para un lado y torcí la cabeza para el otro. Inmediatamente lo que sentí fue que algo pasó por debajo de mi colchón y me erizó los pelos. Fue como diabólico, diabólico total. Fue como sentir una cosa por el pecho así que te corre. Y bueno, abrí el otro ojo y lo vi de nuevo haciéndome cosas en la cara. Empecé a luchar, empecé a luchar, empecé a luchar. Hasta que el bicharraco agarró y dijo con un gesto como, bueno, con vos no se puede. Y me largó y me desperté. Esa fue la primera vez que tuve una experiencia. La segunda, eh, estoy en la parálisis de sueño de nuevo. Y ya me acuerdo que, que estar en la parálisis de sueño significa que te están haciendo cosas. Y trato de moverme así y se ve que producto, es así como estoy, tengo energía de sobra y me puedo despertar. Y algo me salió por el pie izquierdo. Tan fuerte que fue como que me ro. Así, como que si me agarraron el pie, me hicieron así, me pegué un susto, salté de la cama, me quedó el corazón así, toda la energía me salía de, de, de lo demoníaco, que es esto. Las sensaciones demoníaca. Y la tercera vez que me pasó esto, eh, ya estaba Daniel acá, en casa, y bueno, nos venía pasando ya desde que llegó Daniela. También me, nos siguió pasando a los dos, me siguió pasando a mí y le pasó a ella. Lo que hicimos fue una comunicación de que bueno, si yo escuchaba que Daniela murmuraba alguna cosa dormida, yo la tenía que despertar porque seguro que le estaban haciendo algo. Y bueno, fue así. Y si yo hacía alguna cosa, me, ella me despertaba a mí. Nos despertábamos mutuamente, lo hicimos varias veces y con eso pudimos evitarlo. Pero en otro sueño... Estoy soñando que estoy parado en no sé qué lugar de la calle. Había un par de gentes. Y yo estaba ahí y de repente empiezo a ver que por la vereda corre agua. Casi cerca de mis pies. Yo me quedo mirando el agua y me empiezo como a quedar dormido. Y donde me quedo dormido, casi me quedo dormido, puedo despertar y tomar conciencia y se borra el sueño que yo estaba en la calle con no sé quién y veo como a un insecto gigante, que en, la, en las pinzas, que es como una mantis religiosa gigante, tiene una manta, y la manta me la tira encima y era como sensación de agua. Él me quería hacer que yo me duerma dentro de otro sueño. Y yo me di cuenta, y empecé a luchar y me desperté. Y ahí la desperté a Daniel y le conté, y me dijo que a ella le estaba pasando algo parecido. Bueno, hace poco tuvimos una experiencia también así, casi traumática, donde a Daniela le hicieron cosas en la panza. Y bueno, las historias son siempre las mismas. Nos, nos llevan a un lugar, nos hacen cosas, nos traen, todo esto en el en un segundo más o menos, porque en la parálisis de sueño el tiempo transcurre más largo, mientras que acá es poquito tiempo. Así que, bueno, charlando con un amigo me dice, me estaban haciendo cosas en el pie izquierdo. Entonces esto me quedó como sonando, que a mí me, había, me habían hecho una cosa en el pie, o en otro sueño me doy cuenta que se querían meter por el pie, y justo cuando empiezo a sentir la sensación que se mete, me despierto y ahí sale. Entonces digo, mira, ¿cuál es la ciencia más antigua? Porque si estos reptiles nos están haciendo esto hace miles de años. ¿Cuál es la ciencia más antigua? Y me puse a pensar y me acordé de los símbolos nórdicos, búscalo, y puse símbolo nórdico para la protección del pie, algo así. ¿Y con qué me encuentro? Con que ellos tenían un símbolo que se lo ponían en el pie izquierdo y otro en el pie derecho. De esta manera no dejan que estos bichos se metan adentro. Ellos aprovechan la recepción nuestra del lado izquierdo, por eso se meten por el lado izquierdo. Así que bueno, esto es algo que te aconsejo que lo busques, ¿Mm? símbolos nórdicos, y uno para la protección que va en el pie izquierdo y otro en el pie derecho, son dibujos, pero son dibujos hechos tipo logos, y lo que es logos resuena con el aéter, y si algo resuena con el aéter, nosotros biológicamente somos como compatibles, y ese símbolo va a promover un efecto fisiológico en nuestro biocampo y en nuestro campo también a nivel celular. O sea que todo nuestro cuerpo queda regido por la vibración de ese dibujo, de ese símbolo, de ese logos. Bien. Y por último quiero decirte que, bueno, si estás viendo este video y a vos también te está pasando, quiero que sepas que no estás solo, que esto ya empezó, es una guerra contra los alienígenas, una guerra que se va a proyectar de acá en unos años más, pero que ya empezó. ¿Mm? Ya somos muchas las personas que estamos tomando conciencia, ellos, los alienígenas, no querían que tomemos conciencia, pero estamos tomando conciencia. Así que bueno, yo te voy a decir una cosa que podés hacer para que terminen las abducciones en tu vida. Una de las cosas que me funcionó, y a Daniela también, es la siguiente. Agarras y cuando te estás por dormir, viste esa parte donde estás contando ovejas para poder dormirte, bueno, en vez de contar abejas, eh, contar reptiles. Pasa un reptil y vos con tu tercer ojo o con tus ojos directamente disparas dos rayos y lo pulverizas. Hace poner el cerquito, viste, y hace que salte otro reptil y con tu psiquis. Lo explotás, que explote. Salta otro reptil y le tirás una, como un disco cortante que lo corte en pedazos. Y así vas matando reptilianos de todas las maneras que se te puedan ocurrir, con rayos de tus ojos, rayos de tus manos, rayos de donde quieras que salgan, que salgan rayos. Y así dormite. Y te puedo asegurar que si vos haces ese trabajo todas las noches, oníricamente, o sea en los sueños vas a desarrollar una defensa de combate y se va a terminar esto. Y pronto lo vamos a hacer todos y esto se va a terminar. Porque realmente es ahí donde operan, en nuestra inconsciencia, que es donde está nuestra inocencia. Y bueno, yo calculo que de esta manera, más el sello en los pies para que no puedan entrar, ya que sabemos que entran por los pies, de esta manera lo vamos a poder vencer y rostizar. Dentro de muy poco van a empezar a aparecer los ovnis, y los ovnis, como vengo diciendo en mis videos, se hacen nanométricos. De esta manera también, al hacerse nanométricos, nosotros vamos a encontrar las bases reptilianas que son nanométricas. Y también las vamos a destruir a través de los rayos de la muerte de Nikola Tesla, que no son otra cosa que rayos láser, láser, punteros láser, como los que te venden en cualquier lado, que a través de una bobina con energía puedes proyectar la energía mucha. Así que bueno, eso, vamos a usar la tecnología que hoy por hoy surgió desde el Facebook, surgió desde YouTube, surgió desde la plataforma, digamos, el lugar donde, donde están estupidizando a la gente, surgió la información, y es información que no tienen ni los militares, ni los presidentes, ni los académicos, ni los científicos. Esta información que te llegó a través de este canal es para vos, somos hombres de a pie, Nada, no somos nadie, ¿viste? Y tenemos tecnología imposible. Y no solo esa que yo expongo en mis videos, sino que esta. Esta es la peor de todas para aniquilar a estos reptiles. Así que bueno, si te gustó el video ponele like, suscríbete y nada, nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. chao.